cracks! ¿Cómo estás? Espero que bastante bien. Yo soy Julián y en este video les voy a mostrar todo lo que hice este 28 de octubre. Todo lo que hice ayer. Así que bueno, comencemos con el video. Muy bien, una vez ya comenzado este video, les voy a mostrar todos los dulces que conseguí junto a mi hermano. Mi hermano se vistió de la purga, una máscara así que tiene foquito. Y yo, pues, ya vieron. <coughs> ya les dije que yo misma se de Pennywise. Y ustedes verán el resultado en la primera parte del especial de Halloween 2022. Así que, bueno, estos son todos los dulces que junté junto a mi hermano este 28 de octubre. Un momento que voy por ellos. Dios santo. Uf, se los voy a enseñar. A ver. Todo esto fue lo que conseguimos. Vean todos esos dulces. Es que son muchísimos. Ay, la cámara. Es que son muchísimos. No, no sé ni qué decir de tantos dulces que agarré. Así que bueno, voy a probar algún que otro, obviamente. Y voy a ver si hay bombones porque son de mis favoritos. Ay, chicos, me duele mucho el brazo. Um, perdón, yo creo es que estaba checando algo. A ver. Voy a ver dónde hay para mostrárselos. Un momento. Ya así los quería encontrar. No puede ser. Bombones miren. Vamos a ver cuánto tiempo. Vamos a ver cuántos bombones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bombones. Miren. Los comí. A mí me un bocado. Perdonen, pero es que me encantan. Tiene un sabor que se siente, por cierto Eso De ahí Eso que, que están viendo es El cielo No, no es cierto, no Retiro lo dicho Eso nada más es La luz Que está allá, es la pared blanca Que tengo en mi casa, y ya Y por la iluminación del sol Así que bueno Vamos a encontrar otros dulces A ver si eh, hay otros interesantes. Así que veamos. Hmm. ¿Cuál sería bueno? la voy a nada? ¡Uy, sí! Panditas. Minis. ¿A quién no le gustan las panditas? Vamos a abrirlas. Y bueno, la primera que me salió es una de color naranja. veanla Y miren. No de cabeza bueno la otra que me salió es mi favorita la de color verde es mi favorita por el sabor bueno, sí, pero es que las verdes siempre me han encantado ¡Oh! miren, me tocó una roja que la pueden ver y esa no es la sorpresa ¿qué es esto? Enfoca Me enfoca Bueno, no sé si se enfocó pero yo creo que no Pero bien que es si esto es un pandita de forma o qué Bueno Para la boca ¿Qué más? Me tocó otro naranja y por último... Casi se me cae la bolsa. Dos panditas verdes. Las últimas que quedan. 3, 2, 1. Le quería quitar la cabeza a las dos. Y solo le logré quitar la cabeza a una. Y la otra me la comí por accidente. Bueno, que... <coughs> Vamos a ver Cuatro dulces hay mm -hmm. Miren, nada más Una llavecita Mini gummy pop Vamos a abrirla Oh. Bueno, esta, la llavecita, que así la llamo yo, es de color amarillo con rojo y tiene ahí sus, su azúcar. Vamos a probarla, el color rojo. El rojo sabe a fresa, vamos a ver a qué sabe el amarillo. este sabe a mango bueno vamos a seguir ¿Qué es esto a ver, encontré esta cosa que es como una cachetada dulce sonrisa Debora a alguien ¿Qué es eso pero es una cachetada pero no me la voy a comer a mí no me gustan las cachetadas porque se me pegan, se me quedan pegadas a los dientes. A ver, sigamos. ¿Qué es esto? Uy, un dulce de estos. Que más bien esto es de Navidad, no es de Halloween, pero se ve. Se ve que tiene un toco. No sé si comérmelo porque a lo mejor no me gusta, pero vean, es esto como un dulce navideño que igual no me lo voy a comer no sé ni qué es mira la bolsita esta de Rip con tres unos qué más qué más otros bombones what the fuck qué acabo de pasar ¿La bolsa estaba abierta y solo hay estos bombones? A ver, hay que sacarlos. A ver, ¿se puede decir? A ver, dos blancos, uno naranja para la boca, otro naranja para la boca. Déjenme contarles algo sobre este bombón. Es de color verde y es el único que tiene sabor porque los demás saben a polvo. Así que es que sabe como a, a menta. El verde es mi favorito. Es el que tiene más sabor. No sé por qué, pero los otros demás hacen que saben a polvo. Acabo de pasar. Saben que yo me voy de aquí. Se vio como una sombra. ¡Vamos de aquí! ¡Corran chicos, por su vida! ¡What the fuck! Ah, ah, ah, es lo que acaba de pasar. No sé si continuar este video, pero yo creo que no. Lo iba a continuar, pero... apareció una cosa negra. Repite el video. Yo ya me voy. Adiós.